Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente y junto a nosotros el invitado, Bernabé Matos, de la DIDA, que es el centro de información y defensa, y, y defensa del afiliado en ARS y en la salud de, de todos, porque esto es un sistema que él nos va a explicar para luego entrar al debate, a la explicación del debate que ha surgido a raíz de la resolución del Colegio Médico Dominicano, en iniciar su estrategia de paros en no permitir o no aceptar el ARS humano al momento de los servicios que requiere la población. Buenos días Bernabé, gracias por Buenos estar aquí. Buenos días a, a ustedes por invitarme al programa aquí de Buenos mañana, días. un programa que es un toque de queda aquí en Así la Nordeste y que se sigue también por la web, por la internet. Así es. Este, Efectivamente la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que es la institución que me toca dirigir aquí en San Francisco de Macorís, para estas cuatro provincias, Hermana Mirabal, Sánchez Ramírez y Nagua, Maritana Sánchez y Duarte. Entonces, han visto a través de los medios de comunicación la posición que tiene el Colegio Médico Dominicano y la Andeclip, que es la Asociación Nacional de Clínica Privada, ante la oposición, o la protesta si se quiere, las ARS, comenzando por ARC Humano, que es la más grande, donde ellos han manifestado que a partir de hoy se le van a suspender los servicios a los afiliados de, de ARC Humano, a raíz de un conflicto de intereses internos que tienen esas instituciones, porque debo decirle a la población y a ustedes también, que las ARS tienen como función fundamental, vital, atender la salud de sus afiliados. Para eso recibe un per cápita, un pago por cabeza, que es en este momento es de 1.013,62. Cuando comenzamos en el 2007 era de 420 pesos, se ha aumentado unas 7 u 8 veces. Entonces, los honorarios profesionales que se les pagan los médicos, los médicos entienden que es poco, pero es un contrato individual que firmaron ellos. ¿Cuánto es el año? per cápita? En este momento, con 1.013,62. 1.013,62. Sí, es lo que recibe cada RS para curar a cada afiliado. ¿Y le paga a los médicos? Si tú tienes, a modo de ejemplo, Francis, tu esposa y tres hijos, son cinco. Independientemente de lo que tú ganes con tu salario, el Fondo para la Salud que recibe la RS, en este caso la tuya, son cinco veces 1.013,62. Es decir, que son cinco mil para curar tu familia. Y entonces, en esta... Lo que significa que en el, para determinar la existencia de los seguros Que es la probabilidad sí. de, de hechos de salud Exacto En una familia de cuatro miembros recibe cuatro veces mil trece sí. pesos Así mensuales es, Mensuales. ¿Me enferme yo o no me enferme? Eh, no te enferme si y pasamos un año, a Dios las gracias, sin, sin enfermar, enfermar ellos reciben ese dinero, ese dinero de la IRS. y no... Y es de ellos. ¿Y qué hacen? Es de ellos. Pues un robo. No necesariamente, ah, porque como lo enfoca el okay. sistema, el sistema lo enfoca de la siguiente manera. Esa familia a la que tú te refieres, de cinco miembros, no se enfermó en el año entero y recibió ese dinero, esas cápitas, pero hay otra familia que se enfermó y a lo mejor uno o dos tuvieron cáncer y la cobertura del cáncer es de un millón de pesos. Entonces eh. nosotros venimos siendo subsidiarios de... Subsidiar Exacto, porque así que lo plantea el sistema. Sí, Entonces, pero, pero porque, porque la proporcionabilidad de enfermedad entre los afiliados de ARS humanos recibiendo fijo, sin mancar... Son todas las ARS, todas, porque la capital es para todas. O sea, entonces, el sistema tiene un fondo de entonces salud. Entonces le dan 250 pesos a los médicos y por eso es que nos cobran las diferencias. Bueno, lo que pasa es, Francis, con relación al pago de diferencias cuando se va a las consultas, lamentablemente eso no está definido todavía, porque cuando se va a comenzar, en el 2007 se comenzó la por arte de Salud, se planteaba que se implementara el primer nivel de atención para régimen contributivo, o sea, que es atención primaria, oh, sí. donde el capítulo prevención y promoción estaba, está contemplado. Que dicho sea de pasos, las ARS reciben 21 pesos para ese capítulo. Promo promoción y prevención donde los hipertensos... Pero ellos no invierten en nada entonces. Porque eso no se es implementaba Entonces, perdón, para a, a, a explicarte bien, cuando eh, si la atención primaria estuviera implementado, tu ARS debería decirte a ti cuál es tu centro, tú siempre debes de ir. Y hay se resuelve el 80% de los problemas de salud. En el hipotético caso de que tú tengas un problema, que tenga que ver con un especialista, llámese un cardiólogo, un neurólogo, quien sea, ahí te refiere. Y ahí, en esa referencia, tú ibas a pagar 100 pesos de diferencia a ese especialista. Doctor Mato. ¿Sí? Vamos a permitir que entre de Doña Felicia con el café Doctor para Mato. que pongamos Diga. esto en tono. Las ese son todas intermediarias. Buenos días. Buenos días. Son todas sí, sí, intermediarias claro, claro, claro. Sí. que están... Eh, Gracias. en la intermediación para administrar sí. y se quedan con todo el dinero. Así es. ¿Y qué busca el gobierno protegiendo la ARS? El Estado interviene para garantizar que los servicios, no, los derechos no se vulneren. Pero recuérdate que es un negocio. Entonces es Un, un concepto bueno. Es un contrato que tiene, porque las ARS, como explicaba al principio, su responsabilidad es garantizarte la salud a ti como afiliado, como población, pero tiene que contratar los servicios de salud, los prestadores de servicios de salud, ya un contrato individual. Una RS tiene que contratar la clínica, entonces tiene que sentarse a negociar con el dueño de clínica, lo que es la habitación, la sala de cirugía y todo eso, pero también tiene que hacer un contrato individual con cada médico. Y tú como médico, por ejemplo, decides si firma o no firma el contrato. Si, si tú quieres el código en base a, lo, a la tarifa que esté establecida lo que pasa es que esa, ta, esa tarifa no se ha revisado Desde el 2017 se hizo Entonces, un acuerdo ¿qué pasa pero pasa no, con no los se médicos cumplió. que no firman no no cogen seguro simplemente o sea, si tú quieres hacer te va a cobrar lo que él quiera parte y tú como él es, si tú entiendes que es bueno el médico que te resuelve que tú vas a hacer le va a pagar Bernabé, eh, hay cosas que ahora lo estoy entendiendo si las prestadoras, si las ARS son responsables de contratar los servicios necesarios para la salud del afiliado Es una transacción que la hacen en base al dinero nuestro Correcto Y nosotros no participamos de esa negociación Simplemente ellos nos colocan en el lugar que ellos dicen tener ¿Quién regula eso? No, la superintendencia de salud y Regula laboral eh, regula eso La CISARIL regula eso Se parte del criterio, Francia, amigo televidente De que como la RC recibe un pago per cápita Y ya va a contratar a los prestadores Y tú pagas una diferencia porque si es un internamiento, tú pagas una diferencia de un 15%. Si es una cirugía, un 10%. Si es un estudio, una analítica, eh, paga un 20%. Entonces, si la ARS con el laboratorio, con el médico, con la clínica, lo contrata bajito, a ti te conviene porque la diferencia tuya sería más bajita. Si lo contratas harto, tú vas a pagar más, porque tú pagas una diferencia. Entonces, por ahí se entendería que la ARS te estaría defendiendo a ti porque ella va a tratar de contratar al médico por lo menos posible, a la clínica por lo menos posible, y tú pagarías menos de diferencia. Eso es lo que se supone en teoría. Aunque muchas veces cuando tú vas a la clínica, después te pasan otra factura aparte. A por otro lado, que es ilegal, porque lo que te dice el, la, el reglamento, la carta de derechos de los afiliados, es, por ejemplo, cobertura en procedimiento. Dice textualmente así, porque brego con eso. Cobertura ilimitada. Pago de diferencia de un 10% del monto final de la cuenta que no puede exceder de dos salarios mínimos. Cuando te habla del monto final, la clínica tiene que sumarte todo y, de, y reportarle a su ARS, Francis estuvo interno aquí, le dieron de harta y, y la, fue e, ese fue su consumo. Entonces Francis de eso va a pagar un 10% porque fue una cirugía que le hicieron. Entonces resulta que muchas veces le dice, bueno, por la clínica se reportó esto, por el médico tal, no trabaja con el seguro, esto, aquello, lo otro, y tú tienes que pagarlo aparte. Y no lo hablaron contigo. No te dieron autorización. Porque, a modo de ejemplo, si a él, esposo de Francis, que van a operar, y a Francis lo llama, él le dice, Francis, mira, ella tiene que ver, está el especialista, el que está aquí no trabaja con el seguro, ¿qué debería hacer Francis? comunicarse con su ARS. Y decirle, mira, estoy en el centro médico tal, a mi esposa la van a operar, el médico cabecera dice que tiene que ver la teleespecialista y aquí no hay. Eh, o el que está aquí no trabaja con el seguro. ¿Qué hacen? Entonces la RC tiene que darte okay. respuesta. Tiene la obligación de resolver el problema de salud. te puede decir, da, de, de, uh, puede ir al médico cabecera que lo reporte por la cuenta. Para nosotros pagarlo por ahí. Doctor. O que tú lo pagues y le pidas factura con comprobante fiscal, que yo nunca aconsejo eso, para reembolsarte. Eso es difícil ahí. Exacto. Doctor Matos, esta. Lucha de los del Colegio Médico Dominicano hasta dónde puede llegar. Bueno, el gobierno tiene que intervenir y de hecho salió en la prensa ustedes vieron hoy que tanto el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Ministro de Trabajo, Winston Santos, y el Superintendente eh, de Salud y Riesgo Laboral se reunieron ayer y dice que hay un preacuerdo que sería firmado en la mañana para dejar sin efecto esta esta posición que tiene tanto el Colegio Médico como and clip. a pesar de que el presidente del Colegio Médico, Roa, ha dicho que si eso no se firma, la posición sigue igual, invariable. Es decir Porque que... Que digan los, los, los servicios a los afiliados de ARS Humano. ¿Cómo? Dece, o sea, el, dice el presidente del Colegio Médico que en caso de que no se firme el acuerdo, la posición sigue igual que ellos tienen de... Respecto a ARS Sí, a, Exacto. Ellos dicen que, van, es que son todos. Esto realmente. Comenzaron por una que era más grande. Esto realmente trastorna sí. el desenvolvimiento don, normal de las familias afiliadas. Es correcto. El Estado, ¿qué debe hacer o qué está haciendo el a tu esta, entender? El, el Estado, como tal, es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es tripartito. Ahí está el gobierno, los empresarios y los sindicatos. ¿Tú entiendes? Y en los colegios médicos, las enfermeras y los profesionales, demás profesionales, en el consejo que es el organismo rector político de la seguridad social. Y la superintendencia, que es la que supervisa, vigila y sanciona a las ARS y las prestadoras de servicios de salud, eso es el gobierno. Están, están interviniendo para que no se materialice eh, la, la, la propuesta que tiene el colegio médico. Y pero mientras tanto, hoy es primero de, de mayo. y e reunieron el ayer proceso. y caso Exacto, pero dijeron que van a firmar el acuerdo hoy en la mañana. Ojalá lo firmen. Ese negocio, doctor, es tan rentable de la ARS que todos los años salen a relucir la cantidad de beneficios que tuvieron. Es correcto. Este año que pasó, creo que fueron 8 mil millones de pesos. Limpio para allá. Bueno, recuerde que lamentablemente la salud está privatizada y es un negocio. Y todo el que pone un negocio, el objetivo es ganar. ganar. Entonces, obviamente está para garantizar el, los servicios de salud, pero los, la salud es una eventualidad. y decir, tú te enfermas, como explicaba Francia al principio, si mi familia y yo no nos enfermamos, no consumimos un, ni un chile, pero si la tuya se enferma, se supone que hay, hay un plan que tiene que cumplirlo ahí y hay que darte la cobertura en base a lo que dice ahí, porque te dice cobertura ilimitada. Sí. Sin pago de sin, sin depósito en la clínica Y pagando una diferencia Que está limitada el pago de diferencia Pero, doctor Mato. Te dice Que tú vas a pagar un 10% de cirugía Que no puede exceder de dos salarios mínimos Si a tu esposa le fueran a hacer una operación a tu hijo Y tú vayas a mi oficina a la DIDA A preguntarme a mí cuánto yo tengo que pagar de diferencia por esa cirugía Saben lo que es la respuesta que yo te doy Y le doy a usted amigo televidente Mire, por muy cara que sea esa cirugía, usted no va a pagar más de 25 mil pesos. Porque el salario mínimo de la seguridad social que está establecido en la seguridad social es 11 ,860 pesos. Si tú lo multiplicas por Son dos... 24 mil. Exactamente. Que Pero doctor Mate, le voy a decir algo. Doctor Escúchame, eh, Fulvio. Cuando se establece ese salario mínimo de ley, sí. también ellos escogieron cuál era el salario. Porque el salario mínimo de ley para el Estado Dominicano hasta el, antes del discurso reeleccionista del Danilo del, del 27 es de 5.117. Y el es, salario de la pensión, la pensión, para el para, salario para... mínimo establecido cuando las multas se establecen en el Estado Dominicano como que vas a pagar tantos salarios mínimos determina el juez Es en base a 5.117 Sí, pero óyeme lo siguiente Para la seguridad social no es así Recuérdate que la seguridad social El Comité Nacional de salarios uh -huh. Que lo diría el Ministerio de Trabajo le, Los salarios están establecidos De acuerdo a la capital de inversión Que tienen las empresas Hay tres categorías Empresas con menos de 2 millones de pesos 7 es, es mil y pico De 2 a 4 tantos Y más uh -huh. de 4 son uh -huh. tantos entonces, entonces lo que hace es un promedio entonces pues ese es el promedio que coge la Seguridad Social para los cálculos. Eh, do, doctor Mato, la ARS no se han adecuado a los nuevos adelantos de la medicina. Eso Bueno, mantiene, ellos no han buscado los no, adelantos. No, eso, eso eh, perjudica, me perjudica a mí como, como usuario de ARS para un servicio que yo quiera tener de, de cierta calidad. Y ellos se mantienen con, con, con esos servicios anteriores hay un... Por asunto de economía ¿Cómo me puede ayudar la vida en eso? Hay una resolución que emitió la Cisarril Sobre la integralidad Porque la ciencia va avanzando Cada día más sí, Hay claro. más equipos modernos, nuevos sí. Entonces, nos recordamos anteriormente que piedras en los riñones Te abrían de lado a lado Tú eras un mes en tu casa acostada en una cama porque habría que para meter, levantar, meter la mano como Jesucristo al costado para sacar la piedra. Ahora con, me inciertan una aguja con rayo láser la desbaratan y tú lo orinas y te vas para tu casa de una vez. Pero ese equipo para hacer eso, cuesta dinero. Entonces, eh, como es muy caro la R y eso no está contemplado en el catálogo, entonces te dicen, no, es la otra que va. Aunque le convenga al médico, le convenga al paciente, porque Francis, entonces, tú, eh, me he acostado en tu casa no, con dolor. Yo irme para mi casa. A, a, inmediatamente. Sí. Y seguir tu vida diaria y rutinaria. Entonces, eh, ahora con esa resolución, resolución de la integralidad, sí hay que dar los procedimientos, pero en principio se lo niegan. Entonces, si no va a reclamar allá la vida... ¿A dónde usted? Donde, sí. Atención, ahora, paciente, va a llegar la vida a reclamar. Ahora, pero, dígale, pero, pero, dígale a dónde usted está ubicado ahora. Sí, estamos ubicados en la calle Colón 72, frente a la Cruz Roja. Pero ¿cuántos saben que estamos ahí? Y de Nahuatl tú vas a venir para acá, y de Río San Juan y de Cabrera. ¿Te das cuenta? Es decir, Entonces, que allá no hay. No, no hay vida allá. aquí vida que tiene cuatro Entonces, provincias. Entonces, ahora con Entonces, este proceso de conflicto médico, ARS humano, una de las mayores, afilia, af, de afiliación mayor, ¿qué usted recomienda que mira al no, usuario? Nosotros le decimos a la población que la RS está en la obligación de... Eh, garantizarle sus servicios de salud. Si eso se materializa, esa posición que tiene tanto Andeclip como el Colegio Médico, quien sale beneficioso ganando es la RS. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la RS es por facturación que paga. Si no factura entonces, va a recibir igual. Entonces, si el médico no factura, si la clínica no factura, la RS no, no gasta un centavo. Ni pierde nada. Ni no gana. No, no pierde nada. No, no gana. Ah, bueno. Porque si tú tenías que ir al médico y fuiste al médico y pagaste la consulta completa y pagaste el internamiento, Ya que debió pagarlo ella, entonces ya está ganando. ¿Podría el, el usuario en esa situación exigirle pago porque a, lo hizo? La, claro que sí. Tiene que reclamar. Eh, eh, es obligatorio, Julio y Francis, que el carnet que tenemos cada uno de nosotros tenga la línea 1200 de por detrás, en el reverso. La gente no se da cuenta ni se fía. Ese es un carnet Esa es línea Doscientos de la 24 horas, 24 Tú puedes estar En cualquier sitio Tú puedes estar en Bávaro Ahora mismo De vacación Y allá te enfermas Y te da un dolor Como tú no conoces el pueblo Agarra por este teléfono eh, la, Tu carnet Y ahí está el teléfono Y tú llamas Yo estoy en Barahona ahora Yo quiero que me digan ¿Cuál es la clínica Que yo debo Porque estoy mal Y tienen que decirte? La RCT. Muy dice, bien Entonces Si no Si no Va No facturan no van a pagar. Entonces, ¿pero qué sucede? Que tú tienes que atender a tu familiar o tienes que atenderte tú. Entonces, si el médico no está, aunque trabaja con el seguro, no te, te va a cobrar a él directamente porque él te va a cobrar. Él no te va a dar servicio para reportarle a la RS, pero él para cobrarte a ti sí lo va a hacer. Correcto. Entonces, bueno, o la clínica no va a querer llamar a RS para facturar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El llamado que hacemos a la población, vaya la vida Vaya a, a reclamar porque usted tiene un derecho Que no se le puede vulnerar Y entonces podemos levantar la reclamación Ya sea porque el médico se negó a atenderte O porque la clínica se negó También a brindarte los servicios Llamando a la RS para pedir la autorización Muchas gracias, Muchas gracias a Bernabé gracias, Matos, Matos Por tus orientaciones Y a ustedes amables televidentes No se muevan Hay más contenido en de mañana